Mi soledad, mi soledad, mi compañía. Mi soledad, mi compañía. Me siento... Con la mierda en la cintura recordando días mejores Donde reinaban los Si aún te quiero, ni tu pena ni mi infierno Siempre voy rozando el suelo Siempre voy rozando el suelo compañía Me siento en el parque y ya quiero levantarme Ya quiero levantarme Esquivando la salida sin saber que me quería descubrir mi propia vida Mi soledad, mi compañía Mi soledad No quiero, acostarme. no quiero ni acostarme Aceptando al mundo entero y no lo hago por dinero Disfrutando cuando puedo Mi soledad, mi compañía Mi soledad, mi compañía ja, ja, ja, ja. Duendes del parque ya quiero levantarme Quiero levantarme